Joseph M. Schenk presenta a Buster Keaton en Policías Escrita y dirigida por Buster Keaton y Eddie Klein Un intertítulo reza El amor se ríe de los cerrajeros Frase de Houdini La escena comienza con una joven y elegante mujer que parece discutir con un hombre de aspecto joven que se encuentra detrás de un portón con barrotes Le tiende la mano, el hombre se la estrecha y ella se marcha Mientras se va, la mujer se gira y en la pantalla se lee No me casaré contigo hasta que te conviertas en un gran hombre de negocios. La mujer se va definitivamente y el hombre se mete las manos en los bolsillos y poco a poco se aleja. Un hombre rondo bien vestido de mediana edad aparece en la escena y llama a un taxi. Al sacarse un pañuelo del bolsillo para limpiarse el sudor de la cara, se le cae la cartera. El joven se da cuenta, la recoge y se la atiende al hombre, que se la arrebata con un gesto brusco y comprueba que no le falte dinero. El hombre rondo le aparta con un empujón y va hacia el taxi que se acerca, pero al ir a subirse, se tropieza. El joven le ayuda a levantarse, pero empiezan a pelearse en el suelo. Finalmente, el hombre rondo se incorpora, le da un par de empujones, se monta en el taxi y se va. El hombre más joven se queda solo con la cartera en la mano derecha, que le ha arrebatado durante la escaramuza, y cuenta atentamente el dinero. Una vez en el taxi, el hombre busca su cartera y se da cuenta de que se la ha robado, así que grita al conductor que dé la vuelta. Saca la mano por la ventana y le quita la cartera, pero al abrirla se da cuenta de que está vacía, por lo que vuelve a indicar al conductor que dé la vuelta.